Esto es Socialpreneurs. Bienvenidos al episodio más improvisado de la historia de Socialpreneurs. Estamos aquí todo el equipo: Elena, María, Alfonso y yo, Luis. Y este es el primer episodio de la tercera temporada, ¿no, Alfonso? Tercera temporada ya, ¿eh? Es que guau. Wow. Primero, gracias por estar aquí, por empezar la tercera temporada con nosotros. Y yo quería proponer primero, al principio, que hagamos una especie de, de recap, ¿no? De cómo nos sentimos respecto a la primera y respecto a la segunda temporada. Ya es que cuando lo pienso, digo, es que cómo de bien queda el primer episodio de la tercera temporada. O sea, ya son tres, ¿no? Entonces me gustaría preguntaros cómo, cómo sentís, ¿no? ¿Qué es como vuestro principal aprendizaje de la segunda temporada? Um, ¿Cómo os habéis sentido? ¿Qué es lo que más os ha gustado de la segunda temporada? ¿Qué es lo que menos os ha gustado de la segunda temporada? Meri, um, ¿cómo, ¿cómo lo <risa> ves? Yo? Vale. vale, pues a ver. Eh, es que la verdad que yo lo pienso. O sea, desde el día uno en el que empecé a escuchar el podcast, es decir, cuando era oyente, hasta el año pasado que empecé a participar como llevar redes sociales, que ya me flipaba. Y este año, que estamos ya, Elena y yo, eh, con la sección nueva, entonces lo pienso y digo, es que, ¡qué guay! O sea, me parece como una progresión, no sé, me gusta mucho. Y... Mmm... Y, y, perdón, la pregunta era, o sea... Bueno, la verdad es que estamos improvisando, como había dicho ¿sí? <risa> era como, ¿Cómo no, te sea... sentías con respecto a la tercera eso, temporada? Eso, ¿cómo me siento? Sí. Eso, eso, como que cómo lo veo, ¿no? Yo lo veo súper guay. Es que, la, o sea, además es que como que me paso el día pensando cosas y, y se me ocurren proyectos como ideas, como muy guays, ¿sabes? Eh, por como por ejemplo, pues eventos presenciales, empezar a hacer cositas, cositas. Mm, mm. A mí eso me gusta ¿eh? <risas> O sea, a mí me hace mucha ilusión, la verdad y, y luego lo veo como una etapa que creo que va a estar cargada de aprendizajes Que al final, o sea, es algo como que queda muy tópico, ¿no? Porque en todas las etapas de mi vida digo, oh, va a estar cargado de aprendizajes No, pero es verdad, o sea, creo que van a ser como aprendizajes nuevos y diferentes eh, Sobre todo, pues eso de conocer a personas... Eh, con las que nunca habíamos charlado en el podcast de um, empezar a entrar más en este mundo de hablar frente a una cámara y con un micrófono porque um, siempre es un reto y, y el, luego el reto de, de eso de verte también tú en la pantalla y decir madre mía o sea yo con lo perfeccionista que soy que digo uff no que a veces ves eso eso que aprender también a, a mirarme desde fuera eh, y sobre todo a conocer a personas nuevas eh, y eso, y qué aprender bueno. de ellas. ¿Y, y si tuvieras que quedar con una cosa de la segunda temporada, ¿qué sería? O sea, puede ser un episodio, un aprendizaje, eh, una mm. persona que has conocido, no lo sé. ¿Con qué te quedarías de la segunda temporada? ¿Con qué me quedaría? A ver. Es que es una, palabra, es una pregunta tan concreta. Diría mm. que lo primero que se me pasa por la cabeza es... El primer episodio de la sección Of the Record aquí barriendo para casa, pero es verdad, o sea, creo que um, que me quedaría con ese día porque fue como no sé, como el primer momento de um, como cómo cómo lo llamo, o sea, como de um, no sé, de, de lanzarte como un poquito a la piscina, ¿sabes? A una piscina, pues que sabes que el agua está en su temperatura correcta, que te lo vas a pasar bien, pero que, no sé, como que ya tomas contacto con el agua, ¿sabes? Y me gustó mucho como el momento previo de una cafetería con Elena pensando ideas súper nerviosas de, ay, tal, qué vergüenza, o... No, que la gente puede pensar, pues qué bobada, ¿sabes? Es al final grabar, eh, yo que sé, en un estudio, tal, no sé qué, pero creo que me quedaría con, con ese día, o sea, creo que me llevé muchos aprendizajes y, y ese sí como el momento más icónico que recuerdo de, de la segunda temporada. Bueno, me parece un gran avance porque es pasar de estar detrás de las cámaras, ¿no? detrás del micro, llevar toda la comunicación, todas las redes sociales, a eh, estar delante, ¿no? Entonces a mí me parece un pasado empezar la sección. Elena, también que llevas esa sección desde The Que Qué sentimientos tienes, qué emociones, qué energía respecto a la tercera temporada y con qué te quedas de la segunda. Pues yo he tenido un paso por socialpreneurs un poco parecido al que ha tenido María, que acaba de contar. También pasé de ser oyente a de repente estar en el tema de comunicación llevando a las redes sociales. Y el año pasado, en la temporada 2, nos atrevimos a dar el salto ya a ponernos delante de las cámaras, que yo siempre había estado detrás y un poco en la sombra, digamos. Y la verdad que me daba mucha cosa ponerme delante de las cámaras. O sea, siempre era como, bueno, será una charla entre amigas, tomando un café, nos ponemos aquí a hablar como si no hubiera nadie y ya está. Pero no, o sea, te está enfocando una cámara, tienes un micro delante y sabes que te está oyendo bastante gente y la verdad que impone. Pero bueno, yo creo que es una de las cosas con las que me quedo de la segunda temporada y, y que me gustó mucho esto de romper barreras y atreverte a hacer cosas que... Que en otro momento no me hubiera atrevido, a salir un poco de la zona de confort, que también hablábamos en el primer episodio. Y, y nada, tengo muchísimas ganas de empezar ya la tercera temporada, me quedé con, con ganas cuando se terminó la segunda. Y eso, vengo con muchísimas ganas de, de nuevos proyectos, conocer gente nueva y probar todo lo que venga. Mm, y te, una, una pregunta sí que, que me surge, ¿no? Si tuvieses que decir eh, un resumen de lo que viene en Off The Record para la tercera temporada, ¿no un resumen, una palabra o una frase ¿Sí? Sí, para quedar un poquito de expectativas, eh, sobre que eh, tercera temporada, sección of the record. Así, una palabra, una frase. Uf, estás haciendo ahí preguntas difíciles, ¿eh? ¿Cómo bueno, resumir? Aquí hemos venido a jugar. Es que vienen tantas cosas, <risa> o sea, vienen gente de tantos ámbitos eh, políticos, artistas, líderes de cualquier sector que se os ocurra, que, que vienen muy fuertes. Por mm. lo menos la sección of the record no serás vuestra, chicos. <risa> me encanta, me encanta. Y hablamos con nuestro super pressing, con super Luis. Luis, tío, ¿cómo, ¿cómo ves? Después de que hace más de dos años decidimos montar esto y ya han pasado, tío, dos temporadas. Empezamos la tercera. ¿Cómo, mirando hacia atrás, qué, qué aprendizajes te llevas, tío? ¿Y, ¿Y cómo ves esta tercera temporada que empieza? Pues justo como decían las chicas, yo no me esperaba a tener un podcast, fue una decisión un poco impulsiva, de repente dije, quiero un podcast. <risa> y no, no quería un podcast en concreto, quería un podcast, ya lo explicamos un poco de, con propósito, como, como la iniciativa que tenías tú antes, pero fue como todo sin pensarlo. Fue, yo nunca me había esperado estar de periodista o de lo que fuera, y fue una sorpresa. O sea, me, me habéis recordado justo cuando empezamos nosotros. Y en ese sentido, bueno a nivel de aprendizajes, creo que he aprendido muchísimo a hablar en público, porque... Pues yo era el típico alumno que hace presentaciones normales, eh, algunas bien, otras mal, te da vergüenza, y ahora pues tengo un podcast y a veces participo en eventos que no me lo hubiera imaginado. Bueno, un ejemplo es que hace nada estuviste como presentador de un evento sobre emprendimiento social, si no me equivoco, y fuiste tú el presentador. O sea, dos temporadas y a lo que llegamos, equipo. O sea, sí, enhorabuena, Luis. Y... Total, y además no sí. un evento largo de, de 9 a 3 de presentar todo el rato. Y al final yo creo que este aprendizaje, para mí, para toda la audiencia, ¿no? Tú quieres aprender a hablar en público, quieres aprender a hacer el pino, lo que tú quieras, practica, hazlo. O sea, la teoría está muy bien, pero si practicas, ¿no? Mm. Tú también tienes mucha experiencia, bueno, tú ya tenías experiencia antes del podcast en esto de hablar y... Y la verdad que se nota no cuando vas practicando. 100% yo creo que se aprende y se aprende haciendo. Y Luis, ¿cómo ves? Vale, llevamos dos temporadas no y, y hay que innovar. Ahora hablaremos de, de lo que se viene en la tercera, pero um, ¿qué emociones tienes tú? ¿Qué sentimientos? ¿Qué, ¿Qué te dice tu instinto sobre la tercera temporada? Pues me dice que vamos a, a crecer mucho más de lo que hemos crecido ya. Es instinto puro, no sé, y vamos a hacer cosas muy chulas, muy quizás un poco más uh, distintas de lo que hacíamos antes, no en el podcast, sino a nivel, eh, haremos otros proyectos, como, como por ejemplo las ideas que iba diciendo María de hacer algún evento. Yo creo que va a ser un evento que vamos a hacer muchas cosas, aparte de podcast, y vamos a seguir creciendo y entrevistando a gente súper chula, súper impactante, y en ese sentido, pues eso, crecer y mucha variedad. Qué bueno. No sé cómo lo Qué ves bueno. tú. Yo estoy pensando y digo... Uf. ¿Con qué me quedo la segunda temporada, no? Y, y para mí el gran cambio fue que de la, de la primera temporada, que simplemente entrevistábamos a personas, a la segunda, que, que empezamos a dividirla en secciones, ¿no? Um, me he dado cuenta que me he permitido compartir aquello que quizás sentía que no era suficiente. Es decir, yo sentía que entrevistaba a personas y aprendía un montón de ellas, pero también sentía que tenía un montón de lo que compartir, pero no me atreví a hacerlo. Y cuando cogí a Luis y cogí a Mateo en ese tiempo, entre terminar la primera temporada, y les dije, ostras, me gustaría crear una sección eh, y compartir, aunque sea yo solo. Y claro, ponerte un micro, aquí, sin nadie más, a quien entrevistar. Como mucho entrevistando a un libro, que le llamo yo a veces entrevistar a libros, ¿no? Eh, pero si no, simplemente con aprendizajes, contando tu vida, me imponía. Si te soy sincero, me imponía bastante. Y, y siento que, que, que cuando das, recibes, ¿no? Entonces, he, he intentado compartir lo que. Lo que he ido aprendiendo a lo largo del tiempo, pero cuando compartes, cuando enseñas, es cuando más se aprende. Entonces iba como asentando esos aprendizajes, iba como conectando puntos a la vez que yo compartía, aquí grabando, que antes no lo había hecho en mi casa. ¿No? Entonces, eh, bueno, yo la verdad es que estoy muy contento respecto a esta segunda temporada y siento que la tercera siento algo muy parecido a Luis, siento que, que lo vamos a petar, de verdad equipo, eh, siento que lo hacemos lo mejor que sabemos, que vamos poquito a poquito, que no tenemos grandes recursos, que no somos conocidos ninguno de nosotros, ni somos influencers ni famosos, pero siento que estamos creando contenido de valor y creo que eso es lo importante. Y eso es lo sostenible. Así que bueno, con eso me quedo yo respeto a la tercera temporada. 100%, pero es que de hecho, o sea, yo lo pienso, porque a mí, Spotify, <coughs> perdón, cada, cada año, cuando te pone el resumen de qué es lo que más escuchas, a mí me hace gracia. Porque parece como que dices, ya tienes un, participas en un podcast, ¿no? Y como, ¿cómo vas a escuchar el podcast que tú mismo escuchas cuando lo estás creando? Pues es que, o sea. Es mi podcast favorito, pero es que me encanta. No, pero es verdad, o sea, es que me gusta mucho esto porque es que es tan guay decir, vale, pues a lo mejor mis episodios, pues no los escucho 30 veces, pero eh, los de Luis o los de Alfonso es que me aportan muchísimo. O sea, me encanta porque es que aunque solamente sea aquí, o sea, es que a mí ya me está aportando, ¿sabes? Escucharos y, y veros y, y aprender y a veces apuntarme frases y cositas que digo, esto me lo guardo, ¿sabes? Y me parece, me parece precioso, la verdad. Mm, gracias por compartir la gran María Y tengo una pregunta que es, vamos a hacer la tercera temporada ¿Qué novedades hay en cada sección? Ya os adelantamos que vamos a cambiar Algunos nombres de sección, otros se mantienen Entonces contaros un poco sobre Vuestra sección, se mantiene el nombre, se cambia ¿Qué pensáis hacer? ¿Si tenéis alguna idea? ¿Alguna novedad? ¿O no? ¿O queréis dejar un secreto? También se puede ¿eh? Me mm, A ver, el misterio nos gusta Pero tampoco vamos a ser malas, ¿no? no. <risa> en nuestro caso vamos A continuar con el mismo nombre Seguimos con la sección Off the Record que ya Impulsamos un poquito en la segunda temporada y creemos que todavía no le hemos sacado todo el jugo que, que puede tener, que tiene muchísimo. Y vamos a seguir con el nombre of the record en la tercera temporada. Venimos a contar esas cosas que no se cuentan, a, bueno, a sacarle jugo a todo lo que podamos, a obtener mucho valor de todo y sobre todo a compartirlo con la gente. Y Luis... Tu Luis, sección. Cuéntanos tu sección. Bueno, Por mi favor. sección cambios, que cambios, cambios. Iniciativas Sociales y Medioambientales va a cambiar de nombre. Curiosamente, Alfonso, cuando hablamos de. cuando empezamos el proyecto, él tenía otro proyecto en el que entrevistaba a emprendedores sociales en, en su página web de SGOA. Y. Y se llamaba Changemakers. Y es un concepto que define muy bien el tipo de proyectos a los que entrevisto yo. Entonces vamos a llamar a la sección Changemakers, además. Te, me da la posibilidad de hacer contenido un poco en otros idiomas. A lo mejor hacemos de momento en inglés, francés, quién sabe, pero wow. probablemente hagamos algún episodio eso, a nivel internacional un poco aumentando contenido, aportando valor, no gente chula de que, que, nos, que, nos, que no habla en español y a nivel qué tipo de contenido vamos a seguir un poco en la línea entrevistando a gente que hace proyectos sociales, medioambientales. Quizás también hablemos un poco de responsabilidad social corporativa. Y, pero bueno, van a ser proyectos muy chulos eh, que hay muchísimos y ojalá poder entrevistar a todos eh, y básicamente eso, seguiremos un poco la línea y, y creo que por tu lado viene alguna novedad, no sé si sí, nos sí. puedes explicar viene, un poco. Viene una novedad, pero antes contar también que con su respeto a Changemaker, que me encanta Changemaker, el... El... Changemaker <risa> no sé como... cómo lo pronuncio es que... <risa> pero eh, um, me flipa y además que recuerdo que la, tanto la primera como la segunda temporada hay tanta gente, emprendedores sociales con tanto contenido que aportar que recuerdo que hicimos una lista y todavía no hemos podido entrevistar a todo el mundo, o sea, tenemos Muchísimo. más gente para entrevistar que las entrevistas que hemos hecho en, en, en tu sección, change Changemakers, entonces me encanta. Y, y bueno, es un poco como la semillita, no el origen, la esencia de, de este post. Mm, mi sección, mm, pues mm. la verdad es que va a cambiar de nombre. Y va a cambiar de nombre porque con un sentido, ¿no? Antes el, mi sección se llamaba El Emprendedor Imparable, como sabéis, y la idea era yo conectaba el tema de emprendimiento con el tema de autoconocimiento. ¿No? Porque al fin y al cabo esta sección viene, este, este podcast viene de emprendimiento social. Pues ahora me voy a separar un poquillo más del emprendimiento y me voy a quedar solo con el autoconocimiento. Entonces quitamos el emprendimiento de mi sección y entonces nos vamos a enfocar en autoconocimiento y en espiritualidad. Entonces la sección se va a llamar Wolf Spirit. Wolf Spirit porque, bueno, ya hablaremos a lo mejor en algún episodio del animal totem. Y yo siento que mi animal totem es el lobo. La verdad es que no sé por qué, pero siempre me he sentido, desde que empecé a tomar un poco de conciencia que... Estaba muy unido al lobo, ¿no? Que es mi animal favorito, que me encanta leer, estudiar sobre él. Entonces, bueno, por una parte Wolf, ¿no? Un poco en marca personal y por otra parte Spirit porque quiero meter esto que autoconocimiento, esto que es de, de espiritualidad. Y, ¿qué voy a cambiar también además del nombre? Que no solo voy a estar hablando yo. Eh, no quiero aburriros demasiado. Entonces, no solo voy a hablar yo sobre autoconocimiento, espiritualidad, sino que voy a empezar a hacer entrevistas, ¿vale? Pero a gente sobre este tema. Autoconocimiento, espiritualidad, inteligencia emocional, ¿vale? Y además... Como sabéis, voy a tirar un poco para casa y hacer un poquito de, de, de anuncios, pues tengo una comunidad que se llama Imparables Barra Baja Comunidad, que ya la temporada pasada les hice una entrevista y la verdad he dicho que, que funcionó muy bien, pero no solo por eso, es porque siento que tienen mucho que aportar y tenemos mucho que aportar los tres. Entonces, algunos episodios seré solo yo, otros episodios entrevistaré a gente, y otros episodios pediré a David y a José Carlos que vengan aquí y los tres desde la comunidad de Imparables para mi sección Wolf Spirit, pues eh, grabemos. Así que es un poco qué los guay, cambios. Que no sé cómo los veis. De qué guay. Y qué guay que esté tan abierto, ¿no? Sí, A mí eh, Me gusta mucho. Y, y también en la sección del ello es cierto que queríamos un poco añadir alguna cosita. Es decir, entrevistar a líderes. Hay líderes sociales de todo tipo. Pero también nos gustaba pues el hecho de entrevistar a profesionales de profesiones que a lo mejor no son tan conocidas a día de hoy. Y que creemos que pueden dar mucha luz a tanta una persona que está empezando a descubrir su vocación profesional como a una persona que está preguntándose pues qué quiere estudiar o cualquier cosa. no Entonces eh, nos parecía muy bonito eh, la idea de poder compartir ese profesiones diferentes, profesiones, nuev profesiones nuevas, pues traer a mmm, escritores, a poetas, eh, también a youtubers o a otro tipo de profesiones, mmm, arquitectos, mmm, diseñadores, no sé, como un poquito de todo, que también pues, sean líderes en su ámbito eh, y que nos puedan contar, oye, mira, yo hice esto y me di cuenta de que me gustaba esto por, cual, por X cosa, ¿no? Entonces, como también seguir esa línea y ya bueno, está. Me flipa también esto, la verdad es que creo que hay muchos cambios. Y ya por ir terminando, um, bueno pues tenemos también un anuncio que es cómo, cómo conseguimos mantenernos, ¿no? Esta tercera temporada No sé, Luis, si quieres comentarlo tú, si quieres que haga un adelanto yo, tú mandas. Sí, vamos a, vamos a incluir una novedad. Eh, no sé si seguramente conozcáis los aficionados a los podcasts Patreon, que es una plataforma que permite eh, ayudar un poco a los patrocinadores, pero no solo ayudar, sino al final Llevarte tus beneficios porque vas a tener ventajas. Eh, vamos a, ya explicaremos más con el tiempo. Ahora simplemente un poco de introducción, pero vamos a ofrecer pues cosas como por ejemplo que pueda asistir la audiencia a aquí a un episodio con nosotros, que puedan proponer temas, que puedan hablar con nosotros, eh, que les mencionemos como patrocinadores en el podcast. Y más cosas que me dejo. <risa> Pero bueno, va a haber, va a haber noticias en ese sentido y, y muchas, va a ser una de muchas, las formas. Muchas. O sea, de verdad. O sea, me, me, que de verdad, o sea, justo eso. Plan que va a haber un montón de novedades, un montón de cosas en las que es que vais a querer participar, o sea, porque yo querría, es que nos propondríamos algo que nosotros no quisiéramos hacer, entonces que, que no va de coña, o sea, que esto no es una broma perdón por utilizar esa palabra que a lo mejor no es un poco no, no, está, pero... no, estamos, no de de estamos de confianza, de confianza estamos Ponernos. aquí, no nos escucha nadie, ahora que nos tenemos. O sea, <risa> eh, pero el punto está en, en sí, o sea queremos mostrarnos vulnerables y deciros oye, sí. eh, necesitamos un poquito de ayuda, es decir, esto hasta ahora hemos tirado solos, hemos tenido sponsors la temporada pasada, Arjen, eh, pero en el fondo ahora, es, de hecho creo que ya no está, no sé si me equivoco, Arjen, no. porque, bueno no, estamos abiertos. Estamos en estamos, colaboración estamos con en colaboración. ellos ahora mismo. Pero patrocinadores. necesitamos patrocinadores. Entonces, hasta entonces hemos pensado que en vez de buscar empresas buscar tal, ¿por qué nuestros oyentes quizás nos pueden ayudar? ¿no? Entonces, es como surge Patreon. La verdad, estamos abiertos a cualquier tipo de financiación. Necesitamos ayuda. Camina 29, nos deja el espacio, pero esto tenemos que apoyarlo también económicamente para poder seguir creciendo. Entonces. Desde ahí estamos abiertos. Cualquier oyente nos pueda proponer cualquier tipo de financiación ayuda. Y hemos abierto la posibilidad de que nos podáis apoyar a través de Patreon. Y también intentaremos daros pues, un toque de valor. ¿no? contenido exclusivo, todo lo que me han contado um, Luis, María y Elena. Pero ahí estamos. Así que en Patreon podéis buscar Socialpreneurs. Y bueno, pues seguís viendo qué novedades, qué cosas vamos a ir poniendo. Y con esto es todo. Si os quedáis con una palabra, ahora sí me gustaría recalcar una palabra para vale, la siguiente yo, yo no temporada. Venga, una palabra. una, a decir dos. Dos, va. A tope. A tope, <risa> vale. Ganas. Ganas. Uh, me pide la última, te toca. Mm. Ilusión, también la añado. Vale, ilusión. Y, <risa> y mmm, yo voy a decir revolución. Mm. Pues yo creo que voy a decir entusiasmo. ¿Entusiasmo? Pero dilo con entusiasmo ya. ¡Entusiasmo! <risa> no, no, más, más. No te escucho, ¿cómo es? O sea, entusiasmo. Bueno, o sea, plan. es que lo quiero decir como, Sensual. a ver, espera <risa> <risa> No, no, en plan, entusiasmo eh, Y... y, y, Venga, y God. God. Crecimiento Y crecimiento Venga, Es, es que verdad. solo una es difícil, o sea Sí, sí, es complicado, me gusta menos es que es un poco difícil ¿sabes? Mm. Pues con esto, como he venido, nos vamos Si Así no te que... gusta mi canto Como he venido, me voy ¡Me voy! Un abrazo <risa> Hasta pronto Adiós. Chao, chao Suscríbete a nuestro canal de Patreon, Socialpreneurs, para disfrutar de todo nuestro contenido anticipado, participar y ser mencionado en nuestros episodios, acceder a nuestra comunidad o incluso ser asesorado por nuestro equipo. Ah, y lo más importante, nos apoyarás para que podamos seguir creando este contenido y hacer crecer el podcast. Puedes escucharnos a través de Spotify, YouTube, Apple Podcast o Google Podcast. También puedes seguirnos en redes arroba socialpreneursp en Twitter, Instagram, Facebook y Socialpreneurs Podcast en LinkedIn. Además, puedes visitar nuestra web socialpreneurspodcast.com o enviarnos un correo a podcastsocialpreneurs.com